Leonardo Padura, um escritor cubano, um dos mais importantes da América Latina Contemporânea. Autor de vários livros históricos, policiais, é, autor de um dos livros mais impactantes, mais importantes é, da América Latina Contemporânea, que vai sair no Brasil, O Homem Que Amava aos Cachorros, sobre Trotsky, sobre o assassinato dele. É um livro extraordinário. Então, eu esse livro impactante é o homem que amava <coughs> os perros. Que é o que é esse livro? Trata de hacer muchas cosas Primero fue un libro que me llevó mucho trabajo eh, Una investigación muy profunda eh, Muchas incertidumbres a la hora de, de, de trabajar esa información de manera novelesca Es sobre todo una novela um, sobre, la utopía, sobre la utopía Y yo tomo como, como punto dramático de, de, de cómo se pervirtió la, utopía, ...la gran utopía igualitaria del siglo XX... Eh, ...el asesinato de Trotsky... ...entonces trazo el itinerario del exilio de Trotsky... ...hasta el momento en que se produce el asesinato en México... ...en 1940, como todos sabemos... ...el de su asesino, Ramón Mercader... ...un hombre que es una pura creación eh, estalinista... ...que, que bueno, tiene toda un, una, una relación con la guerra civil española con eh, los órganos eh, secretos soviéticos, su vida en México, ya cuando se prepara a hacer el asesinato y la historia posterior de este hombre. Y hay un tercer momento, una tercera historia en la novela, que es eh, la que justifica todo lo demás, que es el punto de vista cubano. Hay un personaje cubano que se llama Iván, un nombre que yo escogí, eh, ...por dos razones, primero porque la historia ocurre, la historia de Iván termina... ...en un momento en que hay un huracán histórico real que se llamaba Iván que estaba amenazando Cuba... ...y porque es un nombre que tiene resonancias rusas, y, pero es común en, en Cuba... ...y este hombre eh, desde su punto de vista él recibe y transmite la historia al, al lector... ...y es el punto de vista de un hombre cubano de mi generación que ha vivido la experiencia socialista en Cuba... Que, que ha sufrido eh, determinadas eh, mutilaciones en su pensamiento, en su vida eh, eh, cotidiana, eh, también ha tenido los, los beneficios de una sociedad que cambió después de, del triunfo revolucionario. Y todas esas contradicciones traen esta, eh, esta mirada sobre la, sobre la utopía al punto de vista cubano que era, que era mi interés. Esta es una novela escrita por un cubano que vive en Cuba y que quería ser, y, y, y, y lo es de hecho, en primer término, una novela para los lectores cubanos y, y la respuesta en ese sentido ha sido muy satisfactoria mire eh, He recibido muchísimos um, correos electrónicos, llamadas telefónicas, incluso cartas de las que llegan por el correo, todavía llegan cartas por el correo, en que personas de Cuba me dicen que me agradecen que yo haya escrito esa novela porque les permitió um, ver de nuevo su propia historia y entenderla mejor. Muchas gracias. Pablo. Gracias.